Estamos esperando a ver si se logra conectar mi querida amiga Anair. No la veo. paciencia porque había tenido algunos problemas con su cuenta, así que le ruego mucha paciencia. ¡Ahí viene! ¡Eh! <risa> <risa> ¡Qué ¡Qué buena, sí. linda noche! Buenas, buenas a todos. ¿Cómo estás, cariño? Muy bien. ¿Se me escucha bien, Ir, Dime. Sí, ¿tú me escuchas bien a mí? Perfecto. Entonces, démosles, cariño. Muchas gracias por, por el empuje, ¿cierto? Hay que ponerle fuerza a estas cosas hoy. Sí, totalmente, Sí. Yo le decía a alguien que frente a, al, al sentido de un poco de enojo, impotencia, que nos empieza a tomar, hay dos posibilidades, o quedarse en eso, o transmutarlo en tratar de hacer algo, y bueno, siempre es un placer estar contigo, Nay. Ay, <risa> dos además. Exacto, así que la verborrea va a empezar ahora. <risa> Um, un tema eh, fundamental que a las dos nos, nos mueve, cierto, nos, nos mueve internamente y también nos mueve al hacer eh, la respiración, es solamente un acto físico vital por lo demás, eh, fundamental para el desarrollo eh, físico, pero también fundamental para el desarrollo del cuerpo etérico, del cuerpo anímico y del cuerpo espiritual y aquí hay un punto que a mí me interesa dejar bien plasmado desde el primer aliento el yo se va vinculando por medio de la respiración con la sangre y de esa manera va realmente conectándose con este cuerpo que ha sido entregado entonces eh, desde ahí ya dejo la pregunta ¿qué estamos permitiendo? y desde eh, los Waldorf, porque una cosa es no tener el conocimiento, y cuando no tengo el conocimiento, quizás, ¿cierto?, eh, puedo no tener la responsabilidad, pero cuando tengo el conocimiento y acato cosas que entiendo están vulnerando todos los derechos de la infancia eh, y lo permito, es catastrófico. Es decir, yo personalmente eh, emplazo sobre todo a los colegios o impulsos eh, Waldorf, a que estén cometiendo estos actos catastróficos porque los niños no son entes de sacrificio, los jóvenes tampoco. Y quería partir con eso, porque sabes que lo hemos conversado, yo también digo, eh, pon esta, esta, esta situación al servicio, ¿cierto? Como un tirón de orejas para algunos y reconocimiento para los otros. Eh, pero sin embargo... Yo entiendo los que no tienen el conocimiento, y, un, y por lo mismo, una y otra vez lo hemos estado entregando y vertiendo desde nuestro espacio en la medida de lo posible. Pero quienes tienen el conocimiento de la importancia del ser respiración en todos los ámbitos que vamos a entrar aquí a, a profundizar, es realmente eh, aberrante, por decirlo menos. Sí. Sí. Mira, yo ahí quiero sumarme. Eh... Para mí esta idea de la respiración como puente del alma es de una importancia vital en, en mi labor, en lo que yo responsablemente elegí como, como oficio y como arte. Y quizás hoy podemos entregar algunas ideas y ayudar a que esas personas que todavía están en la tibiez tomen... Eh, las, el, el toro por las astas, ¿no? porque creo que hay mucha tibieza en algo donde me van a disculpar, pero no puede haberla, no puede haberla porque estamos hablando de niños y jóvenes y nosotros mismos los adultos que estamos viendo mermada nuestra vida, porque esto que decías tú, ¿no? y, y acá pido y ruego a cada uno de los que nos están viendo ahora y los que van a ver y escuchar después, que hagan un esfuerzo de moverse de las ideas que desde la ciencia materialista y de la vida materialista que vivimos, nos han colocado respecto de que la respiración es algo fisiológico y nada más. Eso no es así. Y si cada uno de nosotros conecta con este esfuerzo de moverse desde ahí, rápidamente va a ver que tiene la vivencia de lo contrario, de que no es algo meramente fisiológico. Así que hagamos ese gran esfuerzo. Cuando nacemos, y todas las que somos mamás tenemos esa experiencia tan viva de que el niño nace y lo primero que hace es esa bocanada de aire, que todos los que estamos eh, involucrados en ese nacimiento esperamos con un anhelo, porque sabemos aquí llegó este ser. Esta niña o esta niña llegó a la tierra en esa bocanada de aire. es La primera eh, experiencia de esta fuerte relación que tiene lo aéreo, la respiración con la vida humana más allá de lo fisiológico. Que de por sí, además, lo fisiológico sabemos, y esto yo no soy del área de la salud directa, Nair, pero yo lo sé, que tiene la respiración una relación absolutamente directa, directa, desde un punto de vista fisiológico, con la conciencia y la autoconciencia del ser humano. Esto eh, eh, es así. Y de hecho está la experiencia de las alturas, ¿no? ¿Quién no ha ido a, a una situación de estar en altura y rápidamente, como falta el oxígeno, hay menos oxígeno en la sangre circulando y tenemos mareo sensación de náuseas, ¿quién no se ha apunado ¿eh? aquí? ¿Mm? Todas esas sensaciones que ¡ay! nos sentimos mal, pero que además, rápidamente las registramos a nivel de la psiqui. Nuestros pensamientos empiezan a estar difusos, embotados, ¿no? Hay una falta de sentido crítico si esto sigue, ¿no? Cuando uno está apunado muchos días, por ejemplo, porque se fue a La Paz, ¿no? A Bolivia, y te apunaste. ¿no? Y, y los procesos de concentración y de cognición se ven mermados, pero además la relación humana se ve mermada. Entonces nadie puede decir eh, hay una desconexión de lo fisiológico con eh, lo que es ser ser humano. Eh, y, y, y esto me parece desde importante el, ponerlo ya, así como. Por punto supuesto. De Ahora, esto es conocimiento de cuarto básico. Bien. Eh, usted no necesita un magíster para entender esto. Pero a nivel también de la antroposofía, sabemos nosotros, sabemos que este vínculo, ¿cierto?, de tomar al mundo dentro de mí, entregarme al mundo, es eh, rítmicamente fundamental. ¿Qué es lo que está pasando también a nivel fisiológico con, con este tipo de respiración? Decae en todo sentido todo, o se acidifica también todo. ¿Dónde es más probable que yo genere una enfermedad? En un ambiente ácido, y lo sabemos, se acidifica con estos paños que, que no sirven para nada, comprobado científicamente. Claro, Bien, además. entonces, en la conversación de que yo estoy protegiendo de algo es todo lo contrario, es un marketing del absurdo. Y lo podemos ver y también en el desarrollo del lenguaje y qué es el ser humano sino es el lenguaje realmente. Una respiración bucal, a lo cual me llevan estas, es, eh, estos pañales. Me llevan aquello. ¿Por qué? Porque se mete en las fosas nasales. No podemos realmente generar la respiración. A cualquier chiquito que nosotros le bajamos este bozal, que no deberían tenerlo bien, ni siquiera la OMS los permite para menores de 12 años. ¿Qué están haciendo? ¿Dónde quedaron los profesores ¿Y dónde quedaron los tutores de estos jóvenes e infantes? ¿Dónde quedó su poder? Si antes les decían una cosita y llegaban cierto, las madres a hacer una teleserie. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué han entregado tan rápido el poder? Bueno, donde hay una ley que es injusta y sin bases, lo correcto es desobedecer. Pero también, ¿qué está pasando en el desarrollo del cuerpo etérico que es fundamental? Y estamos hablando... ¿Cierto? Estamos hablando de, desde los siete años en adelante. Se va a dar por medio de su respiración y su habla el desarrollo del cuerpo etérico. Lo estamos permitiendo con esto. Realmente. Y, y, y la inhibición del crece, de, de ese fortalecimiento la, del cuerpo etérico, para quienes quizás están escuchando acá y no conocen tanto de antroposofía, para nosotros ese cuerpo etérico que se fortalece y que se desarrolla con los niños, es el cuerpo que va a dar posibilidades de la maduración orgánica correspondiente, de que todo el organismo tenga capacidad de regeneración y de moldarse como, como corresponde, pero además allí es donde viven las fuerzas del pensar. Uh -huh. Las fuerzas del pensar que además son fuerzas que nos unen a la espiritualidad, el espíritu humano también tiene relación aquí. Entonces se nos están cruzando situaciones muy complejas desde por lo menos lo que nosotros que hemos estudiado, una corriente como es la antroposofía, podemos observar, pero quien no lo haya estudiado, insisto, si se conecta con su propia experiencia, también lo puede observar. Porque esto eh, es, es una, una vivencia, no es una teoría, ¿sí? está haciendo vivencia. Y ahí yo quiero decir algo, ¿no? Porque cómo el, el alma humana se revela en la respiración cuando tenemos esta disminución, por ejemplo, y estamos en las alturas y perdemos capacidad respiratoria. Rápidamente nos damos cuenta que el alma que existe y es parte de la entidad humana, porque claro, la, el materialismo también ha querido negar esta parte del ser humano, esta alma rápidamente tiene una... Proceso de inhibición cuando la respiración se ve afectada. ¿sí? Y entonces aquí tenemos evidencia, a través de la experiencia, de que hay un encuentro. Porque el ser humano, que es este ser de índole físico, anímico y espiritual, ¿sí? este ser humano tiene una relación a través del alma, que yo quiero poner aquí una imagen. ¿sí? Nosotros vivimos a través de la respiración y del corazón, del pulsar del corazón, vivimos en un ritmo, vivimos en una zona rítmica, vivimos en ese ritmo. El alma humana vive en ese pulsar rítmico que además lo une con el tiempo y con el cosmos, pero así también lo une con su interioridad porque la respiración, miramos la, a ver, a mí me gusta mucho decir que también es trimembrada, ¿sí? tiene tres momentos, ¿sí? yo inspiro, el mundo llega a mí, tal como es, ese mundo del alrededor a través del aire llega a mí, hay una milésima, un instante de pausa donde hay un máximo equilibrio, y lo de afuera y lo de adentro se han relacionado y se transforma y luego expiro. ¿Y qué estoy? Estoy entregando al mundo eso que fue elaborado por mí. ¿Pero sabes qué es lo más hermoso de la respiración, Nair? Que cuando respiramos, damos más que lo que hemos dejado para nosotros. Eso es fisiológicamente así. Ustedes pueden leer alguna literatura. Sí. Porque yo entrego algo elaborado. ¿sí? Algo que ya no es para mí, sino que es para el mundo. Y ¿Sí? Si tratamos de conectar esta idea de la trimembración de la respiración con lo que significa la relación del ser humano con su interioridad y con el mundo, con el mundo y con las fuerzas que nos rodean en la naturaleza, con la relación con las otras personas, con el conocimiento, entonces estamos hablando que inhibir la respiración o perjudicarla de manera artificiosa e injustificada, es realmente un acto de inconsciencia. Es un acto donde el ser humano no está siendo presente, estamos siendo inconscientes, doblegados por una norma a la cual no, no le presentamos resistencia, y eso es lo que a mí me preocupa. ¿Sí? Porque si alguien dice, yo me voy a poner la mascarilla, porque así me siento más seguro, porque, sabes que Si no me la pongo, me pongo muy nervioso. Pues bien, porque hay un acto de decisión, pero cuando esto involucra a los niños y se les pone esto como un acto, porque la normativa dice, me preocupa. Me preocupa qué nos está pasando y pienso que no estamos respirando. Eso es lo que está pasando. No estamos pudiendo respirar desde un punto de vista anímico, quiero decirlo. No solo de un punto de vista físico. No estamos respirando la vida. Estamos en una inspiración coartada con toda esa información pa, pa, que nos llega. Quedamos así. Y, y si no lo haces te voy a poner una multa. Más aquí. No empezamos a inspirar y la televisión nos invade de información que además es confusa con estadísticas que están mal planteadas, sin análisis alguno. Más inspiro el miedo, el decirle a los niños es que tú puedes enfermar y, y el abuelito muere porque tú has enfermado, o te juntas con alguien que eh, pueda darle más grave y vas a, a matarlo. Pero imagínense el trauma que le estamos causando a los niños y le ponemos la, la, la, la telita esta, ojalá tela, porque las otras peor, todavía esas más tóxicas, y el niño está acá, en la inspiración. ¿sí? Y, y todos sabemos que respirar así es dañino. El, ¿Qué es el asma finalmente? Por ejemplo, el asma es un proceso en el cual el niño o, o los adultos están inspirando los pulmones y no pueden exhalar para que entre nuevo aire. Exactamente. Ahí hay una imagen que, que la conversábamos que me gustaría ponerlas para que, para que realmente lo veamos en lo macro. Bien, cómo es en lo micro, en lo macro, cómo es arriba, es abajo, cómo es afuera, es adentro. Y más allá de palabras bonitas, yo les he puesto esta imagen. El, en el planeta, el desierto del Sahara los vientos desde el desierto del Sahara nutren Amazonía de la misma manera nuestra respiración si la llevamos cierto al micro nuestra respiración está haciendo un aleteo de mariposa en el mundo somos fundamentales bien físico, anímico y espiritualmente la respiración va a estar vinculada ya lo hemos eh, mostrado y si nos vamos un poquito más adelante en los septenios en este desarrollo anímico desarrollo del ser de mis relaciones que implica también entrenarme entrenarme en los gestos entrenarme en cómo me comunico contigo ¿cierto? en los ritmos porque voy a obtener mi propio ritmo respiratorio y va a ser fundamental junto con el tono de mi voz para ser quién soy yo ¿Qué estamos permitiendo? ¿Cómo se están entrenando estos adultos que van a ir al mundo? ¿Cómo, eh, ¿Qué estamos entregando? ¿Qué estamos entrenando? Cuando me dicen, es que se acostumbran. Es que no hay posibilidad de acostumbrarse. Los están sometiendo. Que es muy distinto. Podemos adictronar, adi perdón, aleccionar a, a un animalito pero estamos hablando de seres espirituales encarnados libres y soberanos, no estamos hablando de objetos, no estamos hablando de adornos, estamos hablando además de seres que los han elegido y los han elegido desde una biografía y aquí no solamente están involucrados los congéneres, están involucradas la sociedad completa, eso implica a los maestros, eso implica a los apoderados circundantes, eso implica a toda la comunidad, profesores. A la, a la, a la gente de la, la salud mental, por favor. De la sé. salud, a la gente, o sea, aquí estamos generando y sosteniendo una catástrofe, ¿eh? traumática en todo sentido y cómo nosotros podemos llevar también a una persona que está con esta inspiración cierto, con esta respiración de estrés que es eh, costal que es superior, cómo podemos nosotros apoyar, desde la pedagogía de emergencia se enseña mucho con la respiración podemos llevar también a estados de calma, a una respiración abdominal, qué es lo que están permitiendo y en base a qué y en ese lugar yo siento que nuestra primera invitación, más allá de generar un tironeo de, de orejas, porque no hay desde dónde más ponernos tampoco. O sea, de verdad ya eh, sí. a esta altura del partido, y según los resultados, claramente alguien tiene que tomar el toro por las astas. Entonces eh, me disculpan quizás el tono, cierto, imperativo al respecto, pero es que me parece catastrófico. ¿Cómo llevamos entonces a una real relación de quién soy yo en mi formación si lo estamos coartando? Y lo estamos coartando y he escuchado, y lo he comentado contigo, diciendo, es que los niños se sacrifican para que el colegio pueda seguir andando. Eso no es ser. aberrante, es aberrante. No eh, a nivel físico es aberrante, a nivel anímico es aberrante, pero a nivel del conocimiento hay karma. Y el karma actúa, ¿bien? Entonces, no es mi papel ni el papel tuyo poner en tela de juicio a nadie. Cada quien se hace responsable de sus actos, palabras y misión. Sin embargo, hay un recordatorio acá. Bueno, hay un recordatorio importante, porque es muy distinto jugar con mi karma entre los adultos y mi libre albedrío que someter a quienes están bajo nuestro cuidado y quienes dependen de la sociedad. Y en ese lugar eh, toca empezar a ponerse los pantalones donde corresponde. Pero yo quiero decir algo ahí, mira, esto que tú tocaste es tan importante, hay un punto que yo quisiera eh, hacer notar, porque quizás eh, nos está viendo gente que, que no lo ha escuchado antes, cuando nosotros crecemos, ¿sí? Nuestro, nuestros primeros años de vida, y la pedagogía Waldorf, esto es casi como un lema que Steiner nos entrega, toda la pedagogía, todo el proceso de crecer y de crianza debe estar guiado por enseñar a respirar y dormir. ¿sí? Entonces, ¿por qué es esto así? Porque el niño cuando nace, su sistema de respiración y su relación con el mundo desde el alma, es inmadura. ¿sí? De hecho uno lo ve, las guaguitas respiran un poco más rápido, las mamás primerizas nos ma morimos de susto al principio, <risa> y no sabemos qué está pasando, porque tiene que madurar esa respiración. Y toda la pedagogía sana, más allá de si es baldos, okay, debería llevar a ese estado madurativo, saludogénico de la respiración. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa esto? Significa que el niño pueda tener experiencias donde va al mundo, va hacia su interioridad. Hace algo expansivo, algo contractivo. ¿sí? Algo que le hace reír inmensamente o lo pone serio y lo hace llorar un poquito. Eso es la vida de la respiración desde un punto de vista del alma. Aprender a hablar correctamente hacer gestos bellos y adecuados, es fundamental porque allí vive la expresión del alma humana. Cuando yo hablo, cuando yo hago gestos, hablan de mi alma, no del alma de Nair o el alma de Alex, que lo vi por ahí conectado. Habla de mi alma. ¿sí? ¿Y cómo es que yo quiero? que el niño madure en este proceso y haga de su, de, de su voz, de sus gestos, una herramienta para expresar el alma, si yo cohibo el proceso fisiológico que está de base, que es la respiración. Es muy, es, esto para mí es muy importante. Ya estamos viendo... Y, y esto leía el otro día un documento de unos logopedas norteamericanos, un, una eh, organización totalmente oficial y de España, varios, que están habiendo dificultades en el proceso de aprendizaje del habla y de la escritura, que se han detectado ya serias dificultades de relación y de concentración en la sala de clases. Aquí en Chile lo estamos viendo. Los chicos se están agarrando a golpes en los recreos y cuando la gente, los profesores, se acercan a preguntarle, ¿pero por qué lo hiciste? ¿Qué pasó? No tienen explicación alguna, porque la respiración sana, una respiración salutogénica, es la que da la posibilidad de que las relaciones, insisto, con otros, con el conocimiento, sean adecuadas, pero además... Cuando nosotros hablamos y aprendemos a hablar correctamente, le enseñamos también a nuestra respiración a hacerse correcta, a madurar. ¿Cómo va a aprender un niño a hablar correctamente si su maestra y él están con un barbijo? ¿Cómo un joven de la universidad, no estoy hablando de no la adolescente siquiera, ¿cómo un joven de la universidad va a poder comprender con claridad ese conocimiento que el profesor con mucho esmero quiere entregar si ambos están en un proceso respiratorio que es incorrecto. Nunca decir, una barbaridad, pero es incorrecto. No se puede, querido. Y a mí me preocupa porque esto, más allá de que nosotras, claro, lo hemos estudiado desde la antroposofía, tú eres dentista además, así que tienes una relación con este proceso, yo soy pedagoga curativa, yo lo veo, a mí me están llegando los niños cada vez más pálidos, con tartamudez, con problemas y conflictos muy fuertes en la relación con sus pares y sus profesores. Versus los chicos que van a colegios donde no los obligan a estar en esta situación. Y yo los veo como ellos cada día están más sanos, como aquella dificultad sobre la que estamos trabajando avanza, su color a las mejillas está sana, eh, pueden fijar la vista. ¿Mm? Estoy hablando de niños que de base sí tienen quizás algún problema X. Y yo los veo. A mí no me lo yo tiene también que lo, ir a yo contar también lo... el vecino, ni siquiera me lo tiene que contar el médico, y yo creo, Nair, que lo más grave, es que esta mirada sobre la respiración vinculada al alma, es necesario realmente hacerla para uno, y, y hacerse la pregunta, ¿sí?, ¿Cómo yo tengo la vivencia en mí mismo de un respirar sano y un respirar inhibido? Y por favor, ampliemos, insisto, no solo la respiración fisiológica, porque cuando estoy encerrado, cuando estoy invadido de información, cuando estoy actuando a través del miedo, ¿sí? cuando hay coacción, cuando hay una sobremedicación, ni hablar de las inoculaciones, etc., eh, cuando yo estoy en este nivel de estrés, mi respiración del alma está también siendo insana. No solamente, quizás lo más grosero, Nair, en este momento, es eh, el uso de la mascarilla, ¿sí? Eso es lo más grosero, es como eh, lo culmina, ¿sí? uh -huh. Es una grosería, Total. Pero, esta falta de respiración, de, del encuentro, de la sana respiración y del alma, está siendo desde hace dos años, y antes en realidad, está siendo muy fuerte. Yo Mi llamado, yo no le puedo decir porque yo no quiero ser autoridad de nadie, ¿sí? porque me parece que ya no estamos en épocas históricas que eso sea lo que tenga que ser, pero sí hacer un llamado a la reflexión. ¿cómo volvemos a un ritmo de vida, a un estilo de vida, donde los niños, los adolescentes y los jóvenes dejan de ser vulnerados y son tomados como seres humanos en desarrollo, en devenir, que necesitan de nosotros protección, cuidado, cobijo, un cuenco donde ellos puedan desarrollarse sanamente? Entonces cuando yo escucho estas cosas, es que se sacrifican por el colegio. Es que el, el, en el colegio donde estoy yo hay muchos chicos en una sala. Me vas a perdonar, pero eso viene siendo así es un montón. Y ya ahí estábamos respirando mal. Ya ahí el alma de todos esos niños que están en un sistema educativo perverso, que van a una universidad donde hay salas sin una ventana y solo hay luz artificial. Ahí ya estamos generando una respiración insana. Eso es respirar insano. Y ese respirar insano lo estamos permitiendo los adultos. Y lo estamos permitiendo en el no decir. ¿sí? También sí. somos cómplices en ese momento de esa situación. Y esa respiración insana que viene desde hace más de 100 años, y Steiner lo advierte con el tema de la tuberculosis, por ejemplo, y viene hace tanto tiempo, cada vez más fuerte, debe ser detenida Ahora, las condiciones en que vivimos deben permitirnos respirar la vida sanamente, que el alma respire. Porque la enfermedad, gripe, bronquitis, etc., nos, nos está hablando de que tenemos que respirar bien y lo primero que hacemos es encerrarnos, cohibir, eh, cohibir el encuentro con la naturaleza y además usar barbijo Por favor, <risa> ¿qué nos pasa? Usemos el sentido común. Por favor, lo que nos está mostrando esta situación, más allá de la creer, de que cada uno de nosotros crea si el virus existe o no, si es tan grave o no, ya, descartemos eso por un momento. Esta situación donde se dan pics de enfermedades respiratorias, nos está hablando del quiebre que hay hoy en día de la, del alma en su relación consigo misma, interior y con el mundo. Y ahí podríamos pensar cómo respiramos, cómo hacemos un camino salutogénico para volver a ser una humanidad que respira sanamente. Y yo creo que ahí está la clave, es la oportunidad que nos trae esta crisis que es política, que es geopolítica, que es de salud, que es de ideales, que es moral, que es una crisis moral y ética, sí. Nos trae la oportunidad de volver a pensar cómo hacemos un camino de salud en torno al respirar fisiológico, porque tenemos el aire hecho una porquería, ¿sí? pero también del respirar del alma. Para mí esto es la oportunidad que se abre. Yo creo que todas las crisis y todos los enojos que podemos tener Nair y yo, ¿sí? y muchos otros, también abren la posibilidad de de generar una reflexión importante y urgente. Eh, totalmente urgente, porque nosotras lo pusimos, ¿cierto?, desde este ámbito anímico, porque en este relacionarme, ¿cierto?, entre lo que acontece afuera, con mi propio mundo, que se ve perfectamente y se vivencia en la respiración, se vivencia en nuestras relaciones y en cómo eh, lo... La, estas personas infantos, juveniles, están cada vez más retraídos, y yo creo que tú también lo has visto, cómo les cuesta comunicarse hacia lo que está aconteciendo en un montón de, de formas, cómo se relacionan entre sí, y en gran parte somos responsables de aquello. Pero además, cuando ya se cumplen de los 18 a los 21 años, sigo avanzando en los septenios para que en este video quede eh, por lo menos una pincelada para aquellos que no lo manejan, ya la respiración se vuelve macrocósmica. Eso quiere decir que una vez que el yo realmente ha nacido o se ha involucrado con este cuerpo físico, anímico, espiritual, está este nacimiento, esta respiración ya no solamente va a ser un aleteo de mariposa en nuestro planeta, estamos hablando macrocósmicamente, espiritualmente. Y entonces podemos realmente tomar en nuestras manos aquellas misiones que nos corresponden. Y la misión primera del ser humano es conquistar la libertad. Cuando yo conquisto una libertad fraterna, realmente no requiero más leyes. Bien, ¿Por qué? Porque tengo un respeto soberano desde mi mundo interno, hacia el mundo que me rodea. Y esa es una tremenda oportunidad al cual estamos todos convocados hoy por hoy. Sin embargo, puedo pecar con mi silencio porque soy responsable de mi silencio. Soy responsable de acatar. Soy responsable de muchas veces decir póntelo para que no nos digan nada. ¿Y qué pasa si no me dicen nada aun cuando no lo tengo? Porque eso por lo menos me acontece a mí. ¿Bien? ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo estoy muy convencida. ¿Por qué? Porque yo soy una superheroína. No, porque hay una vivencia interna, una seguridad interna en la cual sé que mi soberanía fraterna, divina, encarnada, está haciendo lo que le corresponde. Y entonces es muy difícil que el mundo realmente tenga posibilidad siquiera de poner en tela de juicio esa decisión, porque hay una autonomía que se vivencia desde la misma respiración, ¿bien? Entonces, acá hay una invitación, yo siento, muy poderosa, toda crisis se vuelve una oportunidad, ¿bien? Pero yo de verdad veía antes cómo los conflictos a nivel escolar tenían un nivel de telenovela con mal guionista frente a situaciones que eran absurdos. ¿Cierto? Habíamos ya pasado ese umbral en los cuales lamentablemente maestros y maestras no podían decir ni pío porque llegaban los apoderados a proteger a estos eh, jóvenes infantes que no podían decirle nada con tal de que no se frustraran. Y hoy por hoy es todo lo contrario. O sea, ni los profesores están en su lugar, ni los apoderados están en su lugar, ni por lo tanto jóvenes infantes que aprenden de copiar, ¿Bien? Los, los jóvenes y los infantes no aprenden de lo que ustedes les dicen. Aprenden de su ejemplo de vida. Entonces, ustedes, los adultos, todos nosotros, podemos compartir, ¿cierto?, sanamente, si estamos sentados en una silla sin bozal, en la misma mesa, compartirnos los vasos, ¿cierto?, estar todos juntos, cantar, estar en situaciones saludables, porque somos seres Sociales. Sociales. Somos entes para el mundo, pero si están en un espacio eh, de educación, que además, me van a disculpar, sabe, menores de 55 años no requieren esto, no requieren nada de esto, menos los sanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde podría haber una coherencia en aquello? Entonces... Yo siento que acá hay una invitación poderosa a que primero se paren en su propia vivencia, en su responsabilidad, y luego noten eh, qué actos están trayendo al mundo. Porque por medio de la respiración y por medio del habla también vamos dictaminando nuestra propia biografía. Y aquello no es menor. Nos hemos elegido para evolucionar, nos hemos elegido para encarnar en conjunto. Y qué tiempos tan magníficos. Yo pienso de verdad, cariño, que estábamos haciendo cola, estábamos haciendo fila, estábamos las dos de lo más, más insistentes a ¿eh? neurosensorias total, hinchándole la pelota cuanto ser espiritual había que nos permitieran estar en este minuto encarnadas. ¿Y, y por qué? Porque hay una fortaleza de por medio para realmente afrontar aquellos misiones que nos convocan y nos convocan a todos. Deje de buscar héroes fuera, sí, porque cada uno de ustedes es un héroe con una misión muy fundamental. Y si tiene niños alrededor, porque tú sabes, yo no tengo niños propios, tengo un montón. natos <risa> vivos, digo vivo propios, natos vivos, sí. ¿no? Y sin embargo son mi punto fundamental. ¿Por qué? Porque ahí está la magia y ahí está Dios realmente. ¿Dónde podemos ver la divinidad realmente? ¿En quién tiene, cierto? La pureza de un niño. ¿Por qué? Porque se vincula con el mundo sin la vergüenza de su existencia, porque se sabe parte. Y eso es respirar saludablemente. Exactamente. Y... y... Y hoy en día, ¿sabes, Nair? Yo creo que además las manifestaciones que estamos viendo, de la dificultad que está trayendo, eh, la manera en que ha sido conducida esta situación de crisis de salud, que, insisto, podemos pensar que existe o no, yo no, no quiero entrar en eso porque sería otro tema, pero frente sí. a una supuesta crisis de salud, eh, eh la, las maneras en que se han conducido, lo que han traído son manifestaciones más negativas que la enfermedad en sí, salvo excepciones donde claramente la enfermedad causó gravedad, pero que también si hubiera sido conducida de otra manera probablemente no hubiera llegado a eh, ciertas situaciones. Nosotros vemos cómo se empobrece y se retrocede en el habla en los niños, con lo que dije anteriormente respecto a lo que ¿Sí? significa el habla, cómo la escritura ¿Sí? se ve empobrecida cómo aparece la tartamudez, cómo empiezan a aparecer golpes y violencias en las relaciones de los chicos, cómo hay nerviosismo con hiperquinesis o el contrario, un, una como timidez que apareció de repente, ¿no? como un encerrarse uh -huh. en el mundo, ¿eh? uh -huh. cómo hay procesos de angustia que se están dando, alteraciones en, en el ámbito de la alimentación, bulimias, anorexias, etcétera, depresiones, en niños y jóvenes estoy hablando. Y en adultos también, pero claro, a mí yo me concentro en donde me siento guardiana, ¿sí? porque yo me siento una guardiana. ¿sí? Hay una inhibición de, la, de los gestos, porque la mascarilla, además, que es, insisto, el gesto grosero de esta inhibición de la sana respiración, no es más que eso, ¿sí? está quitándonos la individualidad de alguna manera. Totalmente. Al principio me acuerdo cuando decían, pero nos sonreímos con los ojos. Bueno, eso puede ser un rato, pero nosotros en realidad nos sonreímos con la cara entera, ¿sí? O lloramos con nuestra cara entera. Nos hablamos con nuestra boca, con nuestra voz, pero hablamos en manera íntegra. Entonces, este, uno, uno podría estar mirando esta situación, ¿no? pongámoslo como un fenómeno, uno ve este fenómeno en los niños que tiene alrededor, en los jóvenes, y se podría preguntar qué está pasando, qué estamos haciendo que están habiendo estos fenómenos, qué está pasando que ha aumentado las crisis de angustia, ¿no? las crisis de pánico, etcétera, el, cada vez niños más jóvenes, ¿por qué aumentó el, el uso de psicofármacos así? ¿Por qué estos chicos que antes aprendían también ahora se agarran de, ¿eh? a piñas, como decimos en argentino, se agarran a piñas y no logran convivir y además tampoco logran aprender? y ¿Sí? Podríamos por lo menos hacernos esa pregunta como seres responsables. Y ahí yo quiero eh, unirme a tu llamado desde, desde mi lugar, ¿no? Porque es, es muy extraño que, insisto, tenemos una situación de salud que produce un cierto proceso donde la respiración se ve afectada. branquial o por zona alta, pero se ve uh -huh. afectada. Y lo que hacemos es tomar medidas que aumentan aún más la dificultad de respirar y además la aplicamos hacia los sanos entonces no. empiezan a adquirir mayor posibilidad de enfermar. Eso es uh -huh. muy extraño, Nair. Es que es aberrante, una? no tiene paz. Sí, pero Perdón. es, por eso digo, yo insisto, seamos valientes y tengamos coraje para responsablemente traer la pregunta hacia nosotros. ¿sí? Porque solo así vamos a poder volver a esto que decía yo, a caminar como seres humanos que forjan una vida personal y social que se basa en una sana respiración, en que el alma pueda vivir en el ritmo de la respiración, en el pulsar del corazón, que pueda tener cobijo dentro de mí, pero que desde dentro de mí se pueda relacionar de manera sana con los otros, porque eso es lo que quiere hacer el alma humana, es lo que más anhela, quiere vivir en mí, pero desde mí quiere relacionarse de manera sana con los otros, es el gran anhelo del alma que encarna, y es como, ah, llega a eso con su espíritu, en, eh, vamos a hacer esto en la vida, y estamos generando una inhibición traumática, demasiado prolongada al respecto. Entonces uh -huh. hay que hacerse cargo y desde ahí tomar decisiones. Insisto, si alguien dice yo necesito usar el barbijo porque me da mucho miedo sacármelo y está súper consciente de que lo hace, yo no soy quien para decirle que se lo saque. Uh -huh. Pero si me dicen, no, lo hago porque la norma, y porque aparte me dijeron, a mí me dijeron que así voy a estar, eso, y yo no, no, no lo oí, no investigué nada. Eso me parece que ya no va. Y cuando uh -huh. eso además lo vertemos desde una eh, irresponsabilidad sobre los niños, los adolescentes y los jóvenes, más grave me parece, y, y me parece grave... No quiero ser punitiva, no, estoy, no quiero de, eh, hacer con el dedito así, sino que me parece grave porque es muy traumático y inhibe procesos de la evolución humana, completa. completa. Es que yo creo Vamos que ver, este, en... este es la finalidad, yo pienso. Más allá del cuadro en sí ha sido peor eh, el remedio que, que la crisis misma. Y yo creo que ese es el foco. Aislados, ¿cierto? ensimismados y entonces sin poder cumplir el rol que nos eh, corresponde realmente, porque desde ese lugar en el que no hay encuentro, eh, muy difícilmente está la comunicación, y muy difícilmente, ¿cierto?, vamos a poder generar la noósfera o la unión de, de nuestros impulsos, que es donde también se va a vincular lo divino, ¿cierto?, cuando hayan dos o, o más... Eh, entre ellos estaré yo presente y está ahí también eh, uno de los temas, ¿cierto?, eh, que se nos presentan como crisis humanitaria tremendamente. Es ah, qué complica, ¿no? o sea, a esta altura de, de, de la vida y, y las cosas que enfrentamos, porque no sería solamente, ¿cierto?, aquellas cosas que estamos vivenciando, sino que notamos cómo eh, se generan estos pseudo-ataques, eh, digamos así, y que es tan poderosa, es tan poderosa la misión, la luz, que yo les recomiendo a todos, humor. Bueno, ah, sí, vienen sí. a decirle algo, humor. Bueno, eh, usted quiere decir algo y no quiere decirlo desde, desde un lugar que hiera, humor, porque el humor es el gran aliado para no caer en las dualidades que hoy por hoy también enfrentamos. Bueno, así que ahí hay una invitación, ríase. Bueno, porque tómeselo con humor, por último, me va a generar rel, eh, relaciones nuevas interneuronales, me va a ayudar con todo su sistema y también, eh, y a respirar. Bueno, entonces voy a volver a repetir. En esta trimembración eh, facial, digámoslo así, bueno, de carita, ¿bien? Tenemos entonces... Eh, tres tercios, un tercio superior, neurosensorio un tercio medio, rítmico y un tercio inferior, volitivo entonces de abajo hacia arriba este tercio inferior volitivo con que yo muelo al mundo, ¿cierto? con quien yo como, con quien también yo hablo, recordemos que la palabra es más poderosa que la espada entonces eh, hay en la palabra un tremendo poder, bueno porque primero era el verbo, y eso es muy importante que lo tengamos entendido, porque justamente nos diferencia, gracias a que nos logramos erguir, es que podemos hablar, y en el mismo habla está vinculado nuestro don creador. Bueno, entonces, tenemos esta parte volitiva que yo hago con el mundo. ¿Mm? Tenemos esta parte también, entonces, rítmica, en donde tenemos los senos, donde están las cavidades, donde ingresa y entibia el aire. Bien, es todo un proceso muy bonito, incluso para las meditaciones. Seguimos estos canales, ¿cierto? Porque está vinculado aquí el sentir. Y cuando nosotros decimos, a mí algo esto me huele raro, ¿ah? Tiene mucho que ver, ¿cierto? Ah, nos llega el aroma maravilloso de una nos flor. Nos llega el aroma y decimos, ah, pero qué mi placentero. Amado. O el olor de mi amado, esa prendita, ¿cierto? O, Los niños, ¿por ¿no? Porque llevan el tuto de la mamá. ¿Por qué? Porque está íntimamente relacionado con el sentir al mundo. Y ahí hay, hay, un, hay un hay algo muy interesante de estas épocas. ¿Por qué se ha atacado justamente al órgano del olfato? Porque en el órgano del olfato, en el sentido del olfato, luego yo voy a poder eh, de, realmente desarrollar la percepción del otro cuando ha evolucionado ese sentido. Así que, ojo pestaña y ceja, ¿a qué nos está llevando esta privación también? Por medio, ¿cierto?, de el olfato, de esto me huele bien o esto me huele mal. Nuestros instintos intuitivos también. Bueno, y entonces nos queda este tercio, ¿cierto?, libre, entre comillas, tan sobreexpuesto. Porque estamos en un mundo neurosensorial. ¿Qué significa? Pura cabecita, lo que veo, información y a dónde me lo llevo, en qué momento realmente puedo respirarlo, vivenciarlo y entregar un resultado propio hacia el mundo. Se bloquea. Entonces, ¿qué estamos bloqueando? También con estos pañales que, repito, no tienen ninguna funcionalidad. Y a la mayoría de los que eh, son cuidadores de niños yo les digo... Jamás habrían hecho algo así con un bebé. No habrían, o sea, ni los paños de cocina son tan inmundos. ¿Me escuchas, cierto silla? Sí, sí, Toma, sí, sí. ya, ya, ya estoy con el tando ya. Toman este pañal, se lo sacan con la mano sucia, lo meten en la cartera, se les cae, se lo vuelven a poner. Es inmundo. Es un asco. Cinco minutos de estos pañales los ponemos en una placa de Petri, que es donde nosotros vamos a buscar patógenos para cultivarlos, y es una atrocidad. Entonces, ni siquiera con una mascota lo harían, como están diciendo acá. Bueno, ¿por qué lo están permitiendo en ustedes mismos? ¿Por qué lo están permitiendo en los, en los jóvenes e infantes? Que por lo demás, antes de estos inóculos, porque lamentablemente en Chile se han permitido experimentar con infantes. Bien, en el resto del mundo no, es una aberración. Bueno, pero teníamos una sobrevida del 96,6%. O sea, la necesidad de aquello era nula. Y además tenemos la inmunidad natural que no tiene rival. Entonces, ¿dónde podría estar el miedo? Y si tenemos miedo, voy quiero dejar unas herramientas para después darte el espacio para que cerremos esto. Bueno, si hay miedo. La vitamina D, ¿solamente me basta con el sol? No, hoy no me basta con el sol, requiero suplementación, ¿bien? De vitamina D, pueden encontrar todo en, en, en mi espacio, tienen todo entregado, para adultos y para niños, ¿bien? Vitamina D, fundamental, respiración en todos los sentidos que hemos conversado, coherencia, buen sueño, contacto fraterno, bueno, porque ahí yace la inmunidad natural, tanto en el contacto con el mundo como en el contacto con los otros. Y esto incluye a los inoculados, por favor. Viene esta conversación de ah, que tú, los otros, por favor. Es suficiente. Llevemos unos espacios de salud, de encuentro. Bueno, porque ahí yace la, la inmunidad natural re, realmente. Que yo inventé una frase... Eh, que la estamos ocupando justamente para los conversatorios que vienen que tiene que ver con que la inmunidad natural nos vincula fortaleciéndonos bueno entonces, paremos la segregación que solamente nos enferma y lo Clarita. otro que les exacto, y lo otro que les quería dejar que yo sé que batió la bataclana con esto, pero continúo canto a toda voz y con todo el cuerpo canto y baile como herramienta, ¿por qué? porque me lleva al cuerpo la respiración correcta y me va a ayudar a que crucemos estos hitos a que saquen la voz que justamente lo que se les eh, ha estado limitando junto con el olfato, ¿bien? claramente van a haber eventos adversos frente a esto en la medida que no registran en la medida que no hacen los pasos que corresponden lamentablemente nos sumergimos en el morbo, bien y nos sumergimos en la pena y en las circunstancias no lo estoy diciendo si la persona que, que está eh, comentando su, su su tragedia, porque eso es lo que es, bueno, estoy diciendo para que nos pongamos serios bueno, hay adultos soberanos que estamos a cargo de todo esto o seguimos permitiendo el trauma, o hacemos reacciones al respecto. Y uno de los ejercicios que de verdad les dejo es cantar con todo el cuerpo. Cante y baile con todo el cuerpo. Me encantaría decirles tome clase de ritmia terapéutica, pero sin embargo no está al alcance de todos. Por lo tanto los invito a que realmente vuelvan eh, los lentos, porque teníamos una relación social, en la cual toda la familia, ¿cierto?, nos reuníamos con los amigos, el sábado temprano y compartíamos y bailábamos hasta que nos agotábamos y era saludable en nuestras relaciones y en nuestras formas. Y yo siento que ese es un ejercicio simple a la mano que de verdad podemos llevarnos a volver a retomar nuestra respiración, nuestra habla y nuestra alegría de vivir. Yo ahí coincido enormemente contigo. Yo quiero retomar algo para cerrar, porque no se hace muy largo esto. Eh, quisiera retomar algo que decías tú respecto de la trimembración. Es, es muy importante entender que, claro, queda lo neurosensorial muy expuesto, que es nuestra parte fría. ¿sí? Eso es donde. Debe ser así, debe ser frío, porque uno dice, pienso con claridad con la cabeza fría, ¿verdad? Ese es un dicho, ahí hay frío, pero cuando solo estoy en el frío, mi relación con los otros y mi relación con el ámbito rítmico ¿sí? se ve cohibido, se ve disminuido, pero además se ve eh, en un proceso enfermizo. Cuando mi parte volitiva, el hablar ya no está pudiendo ser como corresponde, el hacer se ve inhibido, entonces se atrofia una parte fundamental del ser humano, que es el ir creativamente hacia el mundo. Y el polo frío comienza a invadir toda nuestra corporalidad, en el ámbito físico, pero en el ámbito anímico y espiritual también. Y ese es un peligro inmenso para la humanidad. Sí. Eh, y y ahí, ahí yo creo que, claro, tú dices estas recomendaciones, yo agrego una, que es, y en especial para los niños, que es la lectura en voz alta. ¿sí? Les sí. hace muy bien leer, los que ya saben leer en voz alta, aquello que están leyendo, Leer un ratito en voz alta, porque cuando leemos, nuestro proceso de respiración se vuelve muy rítmico. Y Si leemos poesía, mejor todavía. ¿sí? Leer en voz alta. Si un niño más pequeño, hacer el proceso de que el papá o la mamá o el maestro lea en voz alta y con claridad, genera una imitación interior nuestra a, a nivel ¿no? laringio, que de alguna forma lo lleva también a esa respiración sana. Eh, y bueno, para los adultos yo creo que es momento de empezar a conectar espiritualmente con herramientas de meditación, que cada uno tiene que ver cómo lo quiere hacer. La meditación es sin duda un espacio de salud que nos permite ser nosotros mismos y decidir nosotros mismos, yo hoy medito y me tomo cinco minutos para meditar. Eso es un acto respira de respiración personal, individual, donde nadie se puede meter a decirle qué meditar y qué no, pero yo lo sugiero, porque realmente trae salud anímica, espiritual, y sin duda, por ende, física. ¿Mm? Y, y, y bueno, podría hablar un montón, <risa> para mí siempre me quedan cosas en el tintero, creo que además... Esta, esta mirada de la trimembración de la cara, pero también de todo el cuerpo, por favor, llévenselo al sueño, llévenselo como una imagen poderosa. Si esta zona central del ser humano no se desarrolla adecuadamente en sus primeros años de infancia y hasta la juventud, pasadito los 28, si esto no se desarrolla de manera sana, dejamos de ser seres humanos. Esta zona central es el donde se encuentra lo neurosensorial y lo metabólico motor que aislados no son ser humanos Pero cuando se encuentran en el espacio del ritmo, en el pulsar del corazón, en el ritmo de la respiración, ahí somos seres humanos, seres humanos que podemos dar y recibir, tomar y entregar de uno a otro. Ese es un versito que hacemos con los niños. ¿sí? ¿Cuánta falta nos hace hacerlo para nosotros mismos? Y recordar que aquí, en, este, en el desarrollo fisiológico, anímico y espiritual de esta zona central del ser humano, lo hace humano. Uh -huh. Y por último, yo realmente quiero hacer un llamado, yo siento que necesitamos fuertemente reconectar con el sentido común, con la observación, con el dejar este flagelo que significa hoy en día para la humanidad, el hacer caso ciegamente a la autoridad, por miedo, porque digo, no, es que yo no sé de esto, es que no conozco, pues bien, Aprende y conoce, porque la autoeducación es el fundamento del ser humano adulto actual. Uh -huh. ¿Sí? Debemos dejar esta posición donde la autoridad se vuelve innegable, indiscutible, sea cual sea esa autoridad, por Dios, no es una cuestión de un gobierno u otro, un ministro u otro, no tiene que ver con eso, ya no. Ya no estamos en ese momento. Ni una religión y otra. Por favor, volvamos al sentido común. Volvamos a permitir no quedarnos en esta inspiración fría que nos trajo el miedo, este miedo inoculado. ¿sí? Mm. Tengamos mm. Eh, coraje, valentía para salir de ahí. Yo sé que es difícil, pero necesitamos ese coraje. Necesitamos la espada de Micael. ¿Sí? traer esa imagen también como una imagen que no tiene que ver con una religión, es ¿eh? una imagen arquetípica. ¿sí? Los padres, las madres, los maestros, los trabajadores de la salud, y en especial los trabajadores de la salud mental, por favor, pónganse la mano en el corazón. Ustedes tienen un llamado hoy muy importante a volver a hacerse responsables de crear este cuenco saludable, calentito, lleno de amor para que ellos se desarrollen como es debido, para que si van a la universidad, o si están en el colegio, o en la guardería, o en la casa, sientan que están siendo realmente cuidados y no exigido uh -huh. que, que, por favor, a mí me llegan muchas eh, mensajes diciéndome, pero Baña, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mira, yo no puedo decirte qué hacer, puedo darte sugerencias, pero no puedo decirte qué hacer. La ley y la legitimidad, que no son lo mismo, pero la ley y la legitimidad en este caso se unen, porque en Chile la Constitución, y esto pasa en otros países, la Constitución da prioridad a los padres para decidir sobre la salud y la educación de sus hijos entonces cuando viene un profesor y me dice es que tiene que usar el barbijo yo debo empoderarme en decir no, mi hijo no lo va a ocupar porque la ley y la legitimidad que me otorga el ser madre o padre me permite esto y si me equivoco pues es mi equivocación que ese niño que me eligió como mamá o como papá también sabía que yo podía tener. Mm. Hagámonos cargo con amor, por favor. Con mucho amor. Yo no estoy. Yo no, insisto, y, no quiero ser punitiva. Uh -huh. Y con no ese coraje, cómo, ¿no? ¿Dónde está en el coraje? coraje? ¿En el cor ¿Dónde está el coraje? Está justamente en el corazón. En el bueno, corazón. Y, y, y, y hay una invitación. De los pulmones. Exacto, y ahí hay, hay, hay una otra invitación, bueno, sea desde el corazón, y cuando usted es y se para desde su corazón realmente, desde su propia coherencia, es que los milagros se manifiestan, entonces permítase, permítase ser eh, quien quien vino a ser, porque de verdad, eh, ninguna de las cosas que están aconteciendo hoy por hoy tienen ni una base salutogénica ni una base de sentido común y por lo tanto hay una gran invitación a dejar de seguir modas del absurdo, hacernos cargo, hacernos caso, permitirnos nuestra libertad, soberanía y respiración saludable. Te agradezco tanto, querida. Siempre es un placer sí. estar contigo. Lo último, lo último. Siempre me dice lo último, pero no puedo dejar tiempo entero. Papás, mamás, maestros. Ustedes por vocación decidieron ser maestros, ¿sí? Insisto, con la mano en el corazón y también con la capacidad pensante. Vean que esto es una norma, las normas no están por sobre las leyes constitucionales, se lo ruego por Dios. Uh -huh. Ya es hora de asumir que también hay una legalidad que debe ser puesta en un lugar que corresponde y hay una legitimidad que también debe hacerse valer, porque ahí nace el milagro. El milagro aparece porque yo hago algo también en la tierra, para que ese milagro llegue. Si no, no va a llegar. Recuerden esta imagen, yo creo que para mí las imágenes son lo que me mueven, pero en el alma, o el alma, vive en la respiración y en la pulsación del corazón. Y allí se encuentra su puente, con el mundo interior y con el ritmo cósmico con el mundo que nos rodea, con las fuerzas que nos rodean. Necesitamos despertar esta imagen en nosotros, interiormente, porque esa imagen probablemente nos dé el suficiente coraje para actuar desde el sentido común. Eso. Te agradezco y a todas y a todos los que se han unido, a todos los que Gracias. vayan a escuchar esto. La censura está al nivel desbordante Así que si considera que este material eh, es importante, yo de todas formas lo voy a descargar. Pero eh, la invitación está, porque esto está entregado para ustedes, ¿bien? Nosotras eh, perfectamente conversamos esto en, en nuestro calentito y privilegiado mundo interno que compartimos. Y sin embargo nos exponemos siendo antropósofas. Eh, a, a entregar esto, ¿cierto? Cruzamos hartas cositas, ¿cierto? Para, para, para entregar esto, ¿por qué? Porque ya no se puede sostener. Hay cosas que requieren coraje y hay cosas que requieren eh, ser materializadas. Ya. Bueno, así que un abrazo, linda noche. Lleven al sueño estas imágenes y vivan con el sí. coraje que les corresponde. Cuídate, cariño. Muchas, gracias. muchas gracias. Tú también. Muchas gracias. Que tengan lindas semanas. Nos vemos. Sí.